Yo. Vale, tengo sí, que abrir. Cajas. Bueno, y yo también, sí, adivino ¿Y que me llevo? ¿Punto de experiencia por pase que no tengo? Claro. Ah, vale. <risa> entonces voy a abrir. Entonces voy a abrir todas las que pueda. Van dos tíos, tres tíos, cuatro tíos. Cajas se supone que son cofres y.. caja de munición aquí tengo algo aquí dice, esto está pegado, vale, al suelo Monstruos. Y un contratito. Y voy a poner... Voy a hacer una cosa, tío. Ay, pero no veo la tarjeta de Menda. ¿No se ve? ¿La tarjeta de del Menda no donde matas? No sé. ¿Qué putada? No sé ni de qué, ni de qué tarjeta me habla. Eh, la de reinicio, cuando tú matas a alguien... Igual que ¿Qué? cuando me matan a mí que... que... Bien. Por si viene el compañero. Bueno, voy, voy contigo. ¿Estás bien? ¡Qué de puta madre! Tanto... Tanta guerra que tenía, tanto coger, pues nada. Hostia, me he quedado sin balas, tío. Tengo que coger cositas. Se olvidaron de que estábamos nosotros por acá. ¿Está cerca? Eh... Sí, sí. Vale, pues voy, voy voy voy a... Cómo odio este puto... Eh... Perfecto, ¿te has quedado bien? Sí ¿A 100? No, a 80 Vale eh, ¿Esa escopeta verde la quieres? No, la he tirado de hecho. La zona, bien, ¿no? No, no miró. Aquí venga las. Vale, y por lo que veo, no hay, no hay nadie, ¿no? No, ya hubo la guerra. Se mataron entre ellos y nosotros matamos a los que ganaron. Sí. Ahí arriba, donde estaba yo. Abre cajas de mensaje? ...que lo quiten. Ya. <risa> viene yeah. la zona, viene a la zona, viene a la zona. Como dices tú, viene a la zona, pero... ¿hay coche? Había no. coches aquí, había muchísimos coches, pero ahora, como somos imbéciles... ...vale, y, y salto a un sitio que no me conviene. Había muchos, había coches de carreras, había una línea de carreras de coches. Wow. Vale, pues estaba el Ya te digo. es? Sí, sí. Vale, pues te cubro por aquí. Está toma por culo la zona, tío. Tenemos el cochecito aquí. Aquí hay dos más. Le voy a poner. Me quedo más tranquilo Ya está, está lleno, ¿eh? Nah, esta mierda está... Esta mierda está looteada Podemos avanzar si quieres, espérate, hay un cofre por aquí Tienes 40 segundos, 45 segundos, va a ser en... Arranca, el... arranca el coche. Está en relentí, eh. Agua, agua, agua. Tira que nos explota el seguro. Venga, ¿Qué? estás aquí parado y seguro creo que nos tira un granadón. ¿Qué haces? Ah, pero estás montado. Hace 20 minutos. No te he visto, tío. Ah, madre, madre que me parió. Porque estoy jugando modo sigilo. Estaba despistado. Que sí, además, es lo que se recomienda en el Battle Royale. El despistado. Exacto. ¿Estamos? Ah, arrímate un poco, eh. Ahí está de frente. No se han dado ni cuenta, tío. ¿Ya está? No, yo no lo he matado. Yo, yo no, sé, no sé, a lo mejor con la bengala, no. No, creo que no. Sí, está muerto. Sí, muerto está. Ah, pues sí que me lo han dado. Ah, no, no, no, no, ese fue, ese fue el otro que maté. ¿No? ¿Cuántos llevo? Llevo uno. Sí, llevo dos, pero ya no sé. Yo creo que los maté antes. Vale, no, no, no, no. bien, a bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Pues esos se están matando. Les coge la zona, o sea que... ¡Corre, corre, que lo consigues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso, eso, es de, ¡Eso es de rata! <risa> Aquí detrás hay... Spider, teña, ¿eh? spider, spider, spider. spider. Eh? Que son dos Hostia Está ahí, tío Hay otro en la construcción. Sí, ya. Voy a lootear a este. Antes de que la zona... Ten cuidado porque... bajó parece. Sí, hay huella... Ay, güey, well, soy lo madre del parío. Como no tengo que jugar sí. juego de cazadores. Sí, sí, ya te he dicho que venía a la zona. Sí, pero aparte. Son dos, son dos. ¿Cómo puedo llevar el paracaídas Oh. Ah, oh, me han tirado. Ya no lo cuento. Me han rematado. ¿Pero dónde coño están? ¿En tu cadáver? Sí. Olvídate de mí. ¡Mierda! Oh, Uf. No se han tomado bien lo de antes ¡Joder! Se están reviviendo Y encima fuera de zona, digo ¿Tienes uno ahí? Soy consciente Ay, ay. el jarabe de los campeones ¿Queréis algo? La gente aquí tiene o sea... los fusiles repetidos De Franco Ahí, Gracias Y creo que Ese Sí Bueno, bueno, bueno. Te están observando cuatro. ¡Eh! ¡Bum! ¿Y eso? ¿Y eso? El hackeo. El hackeo. Has eliminado los bots. El bot, el bot se suicida. Error 404. Ya te digo. Con con su administrador. <risa> Victoria. ¡Victoria! Sí. La que les he metido ahí arriba en lo alto. Ay, sí, sí. sí, sí